Buenos días, desde Tosha, en Namibia, segundo blog de Namibia, estamos con ver... Enseña la bestia, enseña la bestia. Bueno, creo que con ver este coche ya se sabe lo que vamos a hacer, ¿no? A la, la bestia está ahí arriba. Joder, el animalito más bonito que vamos a ver hoy, Santi. Hoy nos vamos de safari, que es como hay que ver los animales. Nosotros encerrados en una caja de metal y no ellos, ya lo sabéis, chicos, no vayas al zoo. Hello. Hop. Hello. Hop. Ahí está nuestro querido guía. ¿Cuál es tu nombre? Filemón. estamos con Filemón, que nos va a acompañar el día de hoy, va a ser 10 horas de safari, o sea, todo el día Esperamos ver muchos animalitos, nos han dicho que hay leones, hay leopardo, guepardo, hay elefantes, hay cebras, jirafas Jirafas vimos de camino aquí y cebras también, pero elefantes aún no, que me hace especial ilusión los elefantes y los leones Así que nos vamos para allá No sabes idioma es Himba Bueno, día 2 Ayer hicimos safari Ahora hemos estado hablando con las chicas de recepción Que nos están enseñando... Himba Lo que pasa es que hay un montón de idiomas aquí Y nos estamos empezando a liar un poquito Porque hay africans Después hemos aprendido un poco de Nama Que hacen... Hacen un sonidos así raros y ahora gimbao. Pero vamos a hablar un poquito de safari ayer. Vimos elefantes. Muchos animales. ¿Vimos? Solo nos falta uno. Volver. Uno importante. Solo nos faltaron leones. Tío, tuvimos un encuentro súper cercano con un elefante. Nos cagamos un poquito, la verdad. <risa> Vimos un leopardo al pie de un árbol que tenía su... que era una gacela, ¿no? Tenía los restos del antílope que había cazado arriba del árbol y estaba así como chilling. esperamos media hora hasta que le entró el hambre, empezó a escalar y empezó a comer. Y era muy heavy porque esto en el vídeo no se oye. Se escuchaban Pero los huesos crujir los huesos crujir ahí hacia... Oh, fue muy heavy eso ¿Qué más vimos? ¿Rinocerontes? ¿Cebras? ¿Jirafas? ¿Un guepardo? ¿Vimos un guepardo? Jirafas a Tutiplén, vimos, había por todas partes Al final ya estábamos hartos de ver jirafas Pero hay que decir que es un animal muy gracioso Si vimos de todo, el plan para hoy es bajar a Walvis, que en el blog anterior estuvimos por allí Vamos a intentar surfear y vamos a visitar más dunas sí. Las dunas ¿No? en las que fracasamos para llegar en el blog anterior Buenos días, soy Albert Boisset ahora mismo Hemos venido a surfear chavales Oh, surfear sí. en Namibia Seguro que los surferos lo sabíais Pero el resto no Se puede surfear aquí De hecho hay una de las mejores olas del mundo Que es un tubazo Al cual no vamos a ir Porque no queremos morir Vamos a surfear aquí ¡Qué olas, por favor Tiene muy buena pinta Una izquierdita Muy glassy. Bueno, hay point breaks por todas partes La verdad es que no parábamos de ver Mientras veníamos mm. Los que visteis el blog anterior También visteis un point break lleno de focas Me hubiera gustado surfear ahí Pero no se puede porque es parque Natural Pero ellos dicen que antiguamente Surfeaban entre focas Y que era muy buena ola Hemos llegado aquí con un 4x4 en verdad no es muy accesible es? para todos los coches. Está todo lleno de dunas. Y, y nos está. han traído los de Salty, Chacal. Si alguien quiere venir a surfear a Namibia, ven con ellos. Ahí tenemos a, a Gonzalo, Nuestro fotógrafo favorito. Buenos días. Se ha en pleno. Pequeño inciso. Os reto a todos. A ver si alguien sabe silbar con la boca abierta. <risa> <risa> <risa> ¡Qué personaje! Aquí tenéis, a, para todas las nenas, la instructora de surf. Más folletti de Namibia. <risa> Más sueco. Más folletti. Folleti. You're really sexy. ¿Ah? Muy really sexy, boy. Merci. <risa> ¡Gracias! ¡Nos pues vamos a surfear! esta tarde nos vamos a las dunas, pero ahora nos vamos a comer No me dejas hablar en mi propio vlog No, te lo robo algo Ah, Ahí lo tenéis, si alguien sabe nada más que diga en los comentarios lo que ha dicho Las olas estaban de puta madre y hemos tenido la oportunidad de surfear con una foca Ha venido así. antes, ha puesto así a asomar la cabecita Joder que sí de que sí, Gon? Sí al final, no he nada de la comida, pero um... igualito al mío, chavales. Nos vamos en este Defender. Épico, mejor incluso que el de Albert. Bueno, bueno. Unos años más nuevecitos. Diferente, diferente, diferente. Diferente, diferente. A las dunas. Estamos en el coche y al ver ya os ha enseñado un talento pero ahora os quiero enseñar dos talentos juntos que tiene, ¿vale? Se aplaudir muy rápido también. No, <risa> todo, todo junto, todo junto. Está un poco ido de la olla estos días. Estamos de vuelta ya, ahí está. Peter, Yo. nuestro guía, conduciendo por las. por la arena ahora mismo. Es el puto amo. ¿Sabes lo que significa? Yo you know, know what it, it, means. it means. Uh -huh. El puto amo. Yo el puto amo. El, puto amo. Uh, you are el puto amo. The fucking boss. the fucking, the fucking boss. boss. yes. Nice. Mañana, tío, o sea. me toca mucho el sol, eh. Estás muy guapo, como siempre. A ver, Julia, te echo de menos. ¿Cómo? Julia, te echo de menos. Pero mañana es San Valentín. Apa, yo también te echo de menos. No el... Ana, te echo de menos. ¿Y tú, Ana, ¿quién echas de menos? Tú, oh, tío, ya mi perro. Mañana, estamos muy tristes porque ya nos vamos Estimo de Namibia día. Alberto está pensando en pillarse business Pero tenemos dudas, tío ¿Los business, ¿El asiento de business se reclina del todo o no se reclina del todo? Si no, no merece la pena Yo creo que sí, algunas compañías sí Se hacen cama Algunas compañías pero... sí bueno, para lo que hemos pagado de vuelo, me fue bastante poco, no vale la pena pillar. No, es Eurowings. Eurowings. Eurowings, es, es la low cost. No suena muy bien, la verdad. Así que desde Sandwich Harbour, que es como se llama este sitio, el, el puertito de, del sándwich, nos despedimos. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos dentro de dos semanas. Espero estar yo también presente. Y venían a mí si podéis, porque está muy guapo. Y no hay turismo. Ok. Chao.